La mañana de este lunes 22 de noviembre se llevó a cabo con gran éxito el festejo en honor a la Virgen de Santa Cecilia, patrona de los músicos, teniendo como recinto oficial la Capilla de San Nicolás de Tolentino, en el barrio de Tachuadá, del municipio de Mixquiaguala de Juárez, dando muestra de la unidad y hermandad que los caracteriza Cantaron a una sola voz las tradicionales mañanitas para dar gracias a su santa patrona por el trabajo y bendiciones recibidas para ellos y sus familias. Los más grandes e importantes mariachis de Mixquiawala, por su tradición, historia y trayectoria, se reunieron como cada año, dando muestra del talento y su habilidad para interpretar los grandes éxitos de la música que pone a México en los ojos de todo el mundo. Mariachi Gavilancillos de Hidalgo, Mariachi Águilas de Oro, Mariachi Universal, Mariachi Son de Hidalgo, Mariachi Juvenil Mi País y el señor Félix Ortiz ofrecieron sus canciones y sus muestras de amor y agradecimiento a Santa Cecilia. También pidieron por los que ya partieron, pero que han dejado un legado y huellas imborrables. <risa> En el año de 1981, cuando se celebró por primera vez en la Capilla del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo en el barrio del de Calvario, esta gran fiesta de los máximos exponentes de la música por iniciativa del Señor Perulo Cruz y el Señor Miguel Bárcenas. Imágenes e información de Oscar Recendis para Mezquitar al Día.